Eh, va a ser, además, el, el aniversario de su nacimiento. O sea, se ha buscado una fecha. Eh, José Antonio nace el 24 de abril de 1903. En el número 3 de la calle Genová. O sea, que va, va a ser el 120 aniversario de su nacimiento. Al lado de Colón. Y, y 120 años después de nacer una personalidad como José Antonio, eh, indica el grado de miseria de cierta clase política española que no gobierna, que lo que está preocupado es de el quinto eh, sumación... ...que van a hacer de su cadáver... ...primero lo entierran en una fosa común... ...luego un cementerio de Alicante... ...luego lo llevan al Escorial... ...luego al Valle de los Caídos... ...y ahora lo vuelven otra vez a desenterrar... ...o sea realmente... Eh, ...estamos en un momento político... ...de una miseria intelectual... Y, ...y moral increíble... ...o sea cuando teníamos que estar festejando... ...a lo mejor con una biografía su vida. O una edición de las obras completas, que son muy difíciles de conseguir. Hay una edición, creo, del 2021, que es la última, que está bastante bien. Pero yo creo que todavía faltan muchos escritos para incorporar a esas obras completas. Y, y es una personalidad, además, José Antonio, que olvidamos, que se había movido en los años 20 en movimientos muy interesantes de la intelectualidad española. Por ejemplo, María Zambrano. Eh, eh, eh, la idea de que era una especie de fascista y redento discípulo de Hitler o Mussolini es mentira. Es, es su eso es su ideología estupidez. procede de Ortega ¿eh? de es las élites, de la minoría selecta, Exacto. y María Zambrano, Así además, es. había creado el Frente Español. Curiosamente, las mismas iniciales de Falange F.E. Y la revista F.E., que era la revista de Falange, se dice que está inspirado en el anagrama por María Zambrano. Mm. O sea, que, que era una personalidad y, y en el circuito, en el círculo de María Zambrano había personalidades como José Antonio Maraval, el padre del primer ministro de Educación de, de Felipe Mar, González, de María y estaba también por ejemplo Alfonso García Valdecasa, Exacto. el joven catedrático de Derecho Civil que fundó Falange con José Antonio y que fue mi catedrático en la Facultad de Derecho, de, de Derecho Civil. Un grandísimo catedrático. Pues dentro de ese mundo intelectual que José Antonio nunca fue un nazi, porque además el argumento no podía ser antisemita y no podía ser tampoco racista. Y, y además el argumento era clarísimo. Llego a decir cómo vamos a ser antisemitas eh, cuando eh, eh, la Virgen María en un país como España o Jesucristo es eh, que eran judíos. O sea, dentro de la ideología católica no olvidemos que el nazismo surge en un mundo luterano, protestante. Eh, eh, en lo que domina en Alemania, Nietzsche lo dijo hablando de Hegel, que era filosofía alemana, era la teología luterana, dijo Nietzsche, que lo conocía bien. ¿eh? O sea, que es evidente que en esa, esa ideología, podríamos decir, luterana o protestante... Eh, se podía ser antisemita sin ningún problema porque no había el culto a la Virgen María o el culto a los santos. Pero en España, en el país de la Virgen María, ¿cómo se va a ser antisemita cuando la Virgen María, por definición, eh, eh, es judía? O sea, José Antonio todo eso lo repelió como católico, no podía admitirlo. Y, y, y dentro de todo esto eh, se está paragonando a José Antonio con una especie de genocida, lo cual es una barbaridad, es un insulto al genocidio de, de que hizo Hitler con los judíos o el que hizo Stalin o el comunismo con toda la víctima del comunismo. Y, y en cambio se olvida que pasó con Ramiro Maestro también. Lo fusilaron antes de empezar a, prácticamente la guerra civil. A poco de empezar la guerra civil lo detienen lo fusilan eh, cerca de Madrid. Eh, sí, sí. En Aravaca. En Aravaca, Aravaca. efectivamente. Aravaca. Luego, a Ramiro Corazón, de Maestro, cuyos orígenes ideológicos provenían del socialismo. Había sido un, un, un, un Fabiano inglés, había estado en Inglaterra y se había contaminado del socialismo Fabiano inglés. Eh. Luego eh, eh, eh, derivó hacia un liberalismo y al final era pues, un ideología conservadora. ¿eh? Pero ta también olvidamos de que eh, esa República Ideal eh, fusila a Ramiro Maestro, fusila también a José Antonio, asesina a Carlos Sotelo y Le y Gil Robles escaparon porque Le alertado por un miembro de la Dirección General de Seguridad, pasó hacia Portugal vía Baño Mayor del que era el gerente y el dueño. ¿eh? Yo creo que cruzó la frontera por mi pueblo, por Alcántara o por Valencia Alcántara y, se, y salvó el pellejo. ¿eh? Y, y Gil, eh, Robles porque y, y Gil no estaba, Roble porque se fue a San Sebastián, porque, no estaba, en porque casa. estaba la familia en San Sebastián y pasado a Francia. Mm. Si no, todo, toda la oposición habría caído antes prácticamente empezando a la guerra civil. Eso es la República, podemos decir, que nos están vendiendo realmente eh, lo que era. ¿eh? Yo creo que era una degeneración de un sistema democrático y que gente como Marañón o Madariega pues, la acabarían criticando clarísimamente bueno, porque tuvieron un, una deriva no es. que, que, que no se puede seguir vendiendo. Es aún, usted. ¿no? Es usted.